A hacer su trabajo que hicieron con el PLD en 20 años, hacer su truco, su truco periodístico para que también le den, miren qué título tan lindo, gobierno recibió 277 mil millones en dos meses, oye qué chulo, Dios mío, pero qué maravilla, se sacarían el loto, no, vamos a leer la letra de abajo, Dice la letra de abajo, de esa cantidad, 253.700 millones corresponde a préstamos y bonos. Los otros, 22.773, corresponden a adelantos de impuestos de la barry Gol y el Banco. Dos pendejadas que lo que están haciendo, endeudando el país y llevándonos, arrastrándonos más a la pobreza, a la pobreza futura, a un futuro inmediato. No sabemos cómo vendrá el 2001 porque nos están vendiendo los brazos, las cabezas, las nalgas, los dedos de los dominicanos y por eso estamos tan endeudados. Y la Barrigol habría que revisar el contrato. Usted sabe por cuánto firmó la Barrigol el contrato de la ganancia, de a cómo va a vender el oro. A 385 dólares la, la onza. Cuando firmó el contrato, y usted sabe a cómo está el oro, a 2,000 dólares millones, a dos mil dólares, está la onza, que así sí es bueno, eh qué desprendidos son estos desgraciados, ellos no están dando, ellos están devolviendo de lo que deberían dar, y Danilo en el primer discurso, cuando llegó a comenzar su ocho años de corrupción, Danilo hizo una denuncia sobre la Barrigol. Dijo que la Barrigol le entregaba un 3% al país de su ganancia y ellos se llevaban un 97%. Eso lo dijo Danilo, pero después de charlatán, casi todo se quedó así. Como ahora Luis le acepta un año de avance la Barrigol, pero había que revisar en base a qué... ¿Sigue ello en el contrato vendiendo el oro? Porque imagínense ustedes, si el contrato dice que el oro en el momento del contrato estaba a 385 dólares y ahora está a 2 mil y pico, que paguen impuestos en base a como está el precio ahora, este perdón, eso no debe hacerse por televisión, mucho menos un viernes. A ver si, déjame ver si Manolito está viendo el programa, porque quiero ponerle esta canción para demostrar eh, que realmente agradecerle a mi mano chano que me mandó y qué pena que no tenga video. Si alguien tiene video de la canción de Roque Chabebe con la orquesta dorada, que la orquesta dorada. Esa orquesta dorada de Roque Chabebe, mi hermano Chano me mandó dos canciones. Y qué pena que son grabadas y para televisión. No lo es fácil. O sea que eh, eso es así. Pero si nosotros eh, escuchemos ahora una canción y ustedes en su casa, pregúntense si lo que ustedes van a escuchar es un bolero o es una balada. Porque resulta que la gente confunde lo que es una balada de lo que es un bolero. Para mucha gente el bolero es balada y la balada es bolero. Pero para la música realmente no es así. Uno es más suave y el otro es un poquito más mucho más rápido. Por eso, quiero colocarle esta noche lo que eran las composiciones y lo que pueden volver a hacer. Porque me recuerdo que cuando la Revolución Rusa, Lenin insistía y decía que a los pueblos no lo bajemos, a buscar su propia la cultura abajo en el fondo, cerca del lodo. Lenin decía, vamos a subir a los pueblos, culturalmente subirlo, para que asimilen la cultura, la música que realmente haga crecer a ese mismo pueblo, a ese mismo pobre. Mientras que si el pueblo solo asimila la cultura donde la, el capitalismo lo llevó para producir su desgracia, siempre será música barata, siempre será música que no lo haga crecer. Por eso, si hoy encontramos el bembón, el rimbón, el zampón, lo que sea, no deja de ser música pero es la música sin subir a categoría de mayor audición musical que se dan esas cosas ahí abajo. Pero si se sube a la masa, ellos tendrán capacidad de asimilar, de percibir la calidad de la música que ustedes van a ver. Por eso quiero dedicársela a Yolanda, la de Luis, la que se atreve a leerme, como el caso de Félix Vargas también, que se atrevió a leerme, o el caso del hijo de Cito Gavín, que me atreven a leerme en tiempo donde la gente no está leyendo. Por eso, cuando oigo por la radio lo que es la educación virtual, por radio para los maestros me digo, pero qué pendejada tan aburrida, porque mi oído está impuesto también a percibir música que me hacen sentir la paz del Señor, así pues que disfruten.